hola amigos y bienvenidos una vez más a en busca de la verdad yo soy Rafa Fernández y como sabéis estoy colgando pues una serie de vídeos relacionado con Egipto ya sabéis que hace poco he hecho un viaje a Egipto y he intentado grabar todo aquello que es de interés y os lo traigo aquí a vosotros para que podáis ver todas estas maravillas la verdad es que Egipto es una cultura muy antigua incluso la de hoy en día, conserva tradiciones del antiguo Egipto sabemos que existen pues dos religiones, una predominante sobre la otra, sería la, la religión musulmana y la religión cristiana, lo que se conoce como los coptos pero si nos remontamos mucho más atrás veremos cómo Egipto ha tenido muchísimas dinastías ha sido invadida, ha sido eh, ...pues bueno... ...prácticamente defensora de su cultura antigua... ...se sabe que... ...todo lo que era concerniente al mundo egipcio... ...pues estaba alrededor de ese río Nilo... ...de norte a sur, conocemos el Alto y el Bajo Egipto... ...Nubia, que sería la zona del Alto Egipto... ...hoy en día se sigue conservando muchísimos lugares... ...pero lo que hoy os traigo concretamente... ...son las pirámides... ...sí, las pirámides... ...yo creo que se ha especulado mucho sobre la construcción de estas grandes maravillas... ...pero es muy curioso cuando te pones a pie de pirámide y miras hacia arriba... ...y te das cuenta que es una inmensa montaña de piedra... ...es una gran montaña... <ríe> ...se ha dicho que todos los bloques eran iguales... ...esto no es así... Evidentemente los bloques pesan mucho y por análisis se ha determinado que aquellas piedras fueron extraídas de la cantera de Asuán, que está a bastantes kilómetros al sur, bastantes cientos de kilómetros al sur Como he dicho, se ha especulado que las piedras eran iguales, que todo exactamente igual No, hay piedras que conforme vas subiendo a la pirámide, a la punta de la pirámide las piedras son mucho más pequeñas y menos pesadas se especula también sobre su construcción fueron extraterrestres, alienígenas, piedra moldeada en este canal tenéis sobre todo un vídeo que os hablo sobre la piedra moldeada de la pirámide yo desconozco si la piedra se pudo moldear pero la de la pirámide no se moldeó porque hay marcas de cantería tanto dentro como fuera y Cuanto más arriba vas de la pirámide, pues puedes observar cómo hay esas marcas de cantería. Lo que se puede ver de la pirámide, esa inmensa pirámide, pues estaba recubierta de unas losas, con lo cual quedaban pues bastante más pulidas. Esas losas fueron extraídas para construir palacios y palacetes de alrededor. La parte que lucía, la parte que se veía de la pirámide, de todas las pirámides hay una pirámide que es la pirámide de Micerinos, que es de esas tres pirámides, la más pequeña pues que estaba recubierta de granito rosa o granito rojo granito de asuan también y estaba recubierta completamente, con lo cual si me veías en el horizonte a las tres pirámides, esto causaba un efecto óptico se sabe que en el piramidion de todas las pirámides en la parte de arriba Pues este piramidión lo que tenía eran láminas e inscripciones en oro Pero bueno, estos piramidiones, ya hablaremos dónde están estos piramidiones Y seguramente cumplían una función muy importante para las pirámides Todos nos preguntamos, oye Rafa, ¿qué son las pirámides? Pues no lo sé, no se sabe Tumbas bueno, allí no se ha encontrado nada Ni tan siquiera inscripciones Hay una inscripción que es en pintura En la zona superior de la Cámara del Rey Pero de esto ya hablé en un vídeo Y al parecer el que lo escribió Que no fue tan antiguo Pues tuvo faltas de ortografía ¿eh? Tuvo faltas de ortografía En lo que es el antiguo jeroglífico Tuvo faltas de ortografía Con lo cual no se sabe de quién es esta pirámide. Se atribuye a Keos, al reinado de Keops. Y tan solo de Keops queda una pequeña figurita. No quedan grandes estatuas de este faraón. Tan solo una pequeña figurita en el Museo del Cairo. Hay mucho relacionado con la Gran Pirámide, muchas historias, muchas leyendas. Pero lo que sí es cierto es que fue construida por la mano del hombre. Esto es lo que todo el mundo asegura, lo que todo el mundo asevera. Los mismos egiptólogos que están allí, historiadores, antropólogos, arqueólogos... Todos aseveran de que fue construida por la mano del hombre. Lo que no pueden aseverar es cómo se construyó, porque no se sabe. Es muy curioso porque en vídeos anteriores os mostré una fotografía de archivo en la que se ve agua canalizada hasta las mismas pirámides. ...y se sabe que el agua llegaba, el agua del Nilo, llegaba hasta la Esfinge y las pirámides... ...con lo cual es posible, esto también hay que tenerlo en cuenta... ...que esos barcos que veían con esas grandes piedras llegaran casi al borde de la pirámide o de la Esfinge... ...que no está muy lejos de la pirámide de Keos. Se sabe que la Esfinge, pues bueno, está próximo, como he dicho, está cerquita pero que en un tiempo estuvo cubierta completamente. Es más, las pirámides estuvieron prácticamente recubiertas hasta la mitad de arena y se tuvo que ir excavando. <coughs> Perdón, no os voy a entretener más y quiero que veáis la pirámide de Keops por dentro. Ahora os vuelvo a ver. Bueno, entrando en la pirámide de Keops... Bueno, pues estamos entrando en la gran pirámide de Keops, como podemos ver, pues hay un pasadizo que es como una rampa bastante elevada que nos lleva a la primera sala, a la primera cámara. Esta es la segunda cámara que podemos encontrar que se nos abre por arriba unos 11 metros aproximadamente y aquí, pues bueno, todavía es un poquito más de camino, hay un poco más de camino hacia arriba y vamos a seguir hasta una primera cámara y luego a la cámara del rey. Aquí ya hay un poco de ausencia de oxígeno, ¿eh? la cámara de Keos del Rey. Y ahí veis. Tenemos el sarcófago. Me voy a acercar un poquito más para poder grabarlo de cerca. Bueno, tenemos el sarcófago y vamos a examinarlo. Fijaos las uniones tan perfectas. Estas uniones, a ver, vamos a cambiar la cámara. Estas uniones tan perfectas que tenemos aquí. granito rojo, las motitas de polvo que se ven, es polvo en suspensión y fijaos como todo está tallado de una sola pieza. la unión si os fijáis aquí unas marquitas estas marquitas son marcas de cantería se intenta pulir la piedra pero esto es marca de cantería para alisar las caras La verdad es que no se puede grabar aquí dentro, aunque a nosotros nos han dejado grabar, no hay ningún problema. Y bueno, estamos ante una sala que es perfecta. Tiene solo 2 centímetros de fallo de descuadre. Estamos aquí dentro, seguimos en la cámara de la gran pirámide de Keops, y bueno, hemos tenido sensaciones de todo tipo que ya describiré fuera, ya hablaremos fuera de, de qué es lo que ha ocurrido aquí dentro. Y bueno, pues continuamos en esta pirámide, donde la sensación, por lo menos para mí, pues es bastante indescriptible. Aquí arriba, hay una cámara de descarga y por donde hemos estado subiendo pues hay una nueva cámara que han descubierto con este tipo de análisis que hicieron con la penetración de los muones. Se sabe que la Gran Pirámide pues, tiene más salas lo que pasa es que no las van a abrir. Incluso se saben dónde están localizadas. ...y lo saben y te lo dicen así tan tranquilo... ...o sea que... Aquí, ...aquí ya sabéis... ...una cámara de descarga... ...que es donde está ese famoso cartucho que está pintado... ...pero como dije ayer... ...en... ...todo faraón... ...cuando se atribuye una obra... ...hay dos cartuchos... ...el cartucho de su nombre de nacimiento... ...y el cartucho del día de la coronación... ...es decir dos nombres y aquí solo hay uno por lo cual es posible que lo que hay ahí arriba pintado en, creo que es un color ocre o creo, rojo pues la verdad es que no no corresponde al faraón en realidad ¿quién hizo esto? no lo sé el, el tema no es quién lo hizo sino el propósito con que se hizo esto, eso es lo importante ¿qué propósito? Tiene esta pirámide, esta cámara. Aquí vemos, pues, esta, este pasadizo donde nos lleva a la cámara que nos ha traído hasta aquí arriba. ¿Qué es lo que hay aquí? Pues, bueno, no lo sé. Pues, las sensaciones son indescriptibles. Y bueno, simplemente quiero que veáis que detrás de mí, no hay nadie. Estamos hablando de una de las cámaras. Bueno, esta es la cámara más larga más alta, hace como una falsa bóveda por superposición de piedras y arriba de todo es donde han descubierto pues una nueva cámara con el tema de la prospección con los muones pues bueno, aquí os dejo este vídeo y si queréis ver más pues ya está, a mi canal todos y nos vemos luego, hasta luego pues bien amigos Acabáis de contemplar y ver una de las maravillas más impresionantes que se han construido en este planeta Ahí lo tenéis, una perfección en su construcción Todo muy perfecto, todo exquisito Y además todo muy diáfano, no hay jeroglíficos, no hay nada No se sabe qué es, no se sabe quién la construyó realmente Como he dicho, se le atribuye a Keos pero esto quizás sea otro enigma Se conoce que algunos historiadores griegos pues bueno, dataron esta construcción en 20 años Es posible, sabemos que alguna pirámide de América pues se tardó más de 100 años en construir Alguna catedral en Europa o alguna iglesia se ha tardado más de 50 y 60 años Y son pues, bastante más pequeñas pero bueno, quizá hay un problema en la datación de la construcción de las pirámides O quizá alguien ayudó al ser humano a construirlas Pero no me refiero a transportar piedras, a moldearlas, sino a cómo construirla Es muy curioso porque nos podemos preguntar nuevamente Rafa, ¿qué es una pirámide? Pero yo os pregunto a vosotros algo que es más trascendental y creo que más importante. ¿Qué causa y qué efecto tiene la pirámide en ti cuando estás dentro de ese gran monumento? Esta sería la pregunta. ¿Qué causa en ti la pirámide? Bien chicos, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.